Hola, mi nombre es Lorenzo Tilbe, de la empresa IGALIA. Somos una consultora especializada en el desarrollo de soluciones open source y nuestra principal área de experiencia es la de navegadores y motores web. Este es nuestro séptimo año en Mobile World Congress y estamos presentando unas demos eh, en las que mostramos el trabajo que hemos estado realizando últimamente, fundamentalmente en dos aspectos. Uno es, estamos presentando WPE, que es un puerto, para, un, un puerto web para dispositivos embebidos y la idea es maximizar las capacidades de eh, hardware eh, limitado, el cual va embebido en dispositivos como los top boxes y permitir un rendimiento alto, pues, como eh, vídeo en 60 frames por segundo, etc. Otra de las cosas que estamos presentando es nuestro trabajo eh, sobre Chromium para dotarlo de eh, soporte de implementación de Wayland, que eh, lo que permite es utilizar las nuevas características de, de las GPUs. Nos permite. Eh, ponernos al día con lo que están haciendo las otras empresas, nos permite mostrar el trabajo que estamos realizando, visibilizar, visibilizar este trabajo y eh, bueno, pues, eh, relacionarnos con empresas con las que no, normalmente no, no, no tenemos la posibilidad de contactar también en directo.